Hola, mi nombre es David Argibay y soy asesor comercial en Kia Caetano Móvil. Para los que no los conozcáis, tenemos dos tiendas en Madrid y una en Rivas. Y hoy os vamos a presentar el Kia Z. En este caso en concreto, tenemos un modelo Tech con un motor de 1.400 turbo, 140 caballos, acompañado de una caja automática DCT de doble embrague. y sistemas de seguridad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 El nuevo Kia Z, la tercera generación de este modelo, demuestra que el estilo y la conducción pueden ir de la mano. Con un diseño más deportivo y sistemas de seguridad punteros, el nuevo Kia Z es el vehículo perfecto para tener la seguridad de tu conducción bajo control. Para más información sobre el Z, acabado, precios y equipamientos, podéis ponernos en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.caetanomovicentro.es o de nuestro número de teléfono 915-338-501.